¡Familia Niner, los saludo! Bienvenidos al podcast de Canal 49 aquí en YouTube, en, en iBox y en Spotify. Los saludo a los que me están escuchando y a los que me están viendo, pues miren, eh, ¡feliz de la vida! <risa> ¡Feliz como yo creo que todos los que le vamos a los 49 de San Francisco estamos! El día de hoy amanecimos en la semana felices, eh, contentos y, y no sé, ya no sé ni qué palabras eh, decir... Totalmente contrastante a lo que, a lo que si, si revisan mis podcasts de hace como un mes <risa> Mi expresión y mi ánimo era, era completamente diferente Estaba yo por los suelos con lo que estaba pasando Y no es que ya cante victoria, ¿no? Tampoco es como que ya ganamos el Super Bowl, pues no Pero el equipo se está viendo eh, realmente muy bien eh, Cada vez se ve mejor eh, Y bueno, vamos a profundizar más en todos y cada uno de estos temas ahorita Lo más que podamos eh, antes de empezar, miren, estoy muy contento y quiero mandarle saludos a todo el mundo. Voy a tratar de, de, de que no se me pase nadie. Me han mandado muchos muchos saludos, me han dicho, salúdanos, Pablo, salúdanos acá y allá. Pues miren, saludos a toda la Faithful, eh, independientemente de los nombres, saludos a todos en Tijuana, en Chihuahua, en, en, en Jalisco, en Monterrey, en Guanajuato, en Veracruz, en San Luis Potosí, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en, en diferentes eh, partes del mundo... Donde eh, hacen el favor de estar en Canal 49 en Estados Unidos, ¿no? Ciudades como Texas, eh, en San Francisco, en California, en Houston, en Chicago, eh, en San Diego, eh, en, en, en, Híjole, no sé, eh, hay un montón de lugares donde, donde hacen el favor de ver el canal. En otros países como Argentina, Panamá, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, El Salvador, um, Brasil... Eh, del otro lado, en España, señores híjoles, si se me pasa alguno por ahí Estoy tratando de recordarlos a todos Pero le mando un saludote a toda la Faithful eh, que, que, que anda por aquí Y la verdad es que toda la hermandad que nos une Es algo bien, pero bien, pero bien bonito Este... Más noticias buenas Pues ya están los ganadores, ¿no? Cristian y, y, y... Ay, se me fue tu nombre, amigo El otro ando... Pero ya están los tenis Y ya, están, eh, ya está el jersey ya en estos días, ya me pongo en contacto con ustedes para hacerles la entrega, sacarnos la fotito. Bueno, con quien se fuera, con quien no, pues bueno, hay que me manden su imagen ya con su premio. Eh, y, este, y pues seguiremos eh, dando cosas. Y, y muchas gracias a los que se siguen uniendo a los miembros dorados de, de Canal 49. Ustedes no, son los que hacen posible que podamos estarle dando cosas a, a la banda Niner, ¿no? De repente hay gente que pues no tiene. Muchas cosas de los Niners y estos son regalitos Que les podemos dar eh, de parte De no mía sino de todos ustedes Que hacen el favor de apoyar a Canal 49 Señores, se vienen más regalos Se viene el gorrito y ella les anuncia un gorrito Este, de los Niners Bien bonito como el que me ha puesto de repente Luego se los enseño otra vez y voy a regalar Uno igualito y Los canales del, de, del Empire, el buen Damián Santillán que así aparece en Facebook El buen Damián va a hacernos favor de mocharse con unas tazas del 75 aniversario de los 49ers, este, con los diferentes logos, algo bien chido, son unas tazas bien bonitas, este, el buen Damián se va a mochar con esas, este, tacitas, y pues, este, gracias, canal, gracias al Empire Jalisco, ¿no?, que aquí está su gorrita, chihuahua, ¿no?, si sí lo mencioné, chihuahua, pero bueno, señores, estamos felices, estamos contentos, estamos, eh, eh, no sé, nos metemos al Play of Picture, ¿no?, como les decía en la plática postgame, no estamos en playoffs, no, todavía no llegamos a esa etapa, pero ya estamos en el Playoff Picture, al menos si ahorita se meten ahí a NFL.com y buscan Playoff Picture, San Francisco aparece en el número 6, estamos arriba de Minnesota, de Los Santos, de Las Panteras y ya, creo, de Filadelfia, este, todos perdieron. Y, a, y los los cargadores los, los empacadores nos dieron el parote de ganarle a los Rams y estamos a medio juego de los Rams. ¿Por qué se dice a medio juego y por qué no se dice un juego? No? De repente me han preguntado porque le ganamos a los Rams el primer juego. Entonces, si empatamos en, en, en récord, tenemos esa ventaja sobre ellos y eso nos pondría arriba de ellos y se le llama medio juego. Entonces, supongamos que los Rams pierden dentro de ocho días con los, con los eh, jaguares, lo cual... Pues parece imposible, pero ya sabemos que aquí todo puede pasar. Y nosotros le ganáramos a los Seahawks, empatamos el récord y nos vamos arriba de los Rams. Y podríamos trepar hasta el quinto lugar de la clasificación en los playoffs. Ya llegar al primer lugar es prácticamente imposible. Siquiera pensar en ganar la división ya se ve también muy complicado. ¿Por qué? Por ahí también me preguntaban. Eh, los, los Cardenales nos llevan, ¿qué? ¿Tres juegos? ¿No? Llevan, record, llevan nueve ganados, me parece. Nosotros llevamos seis. Eh, tendrían que caerse muy gachamente en el final de la temporada, lo cual pues tampoco es tan improbable a los, carneros, a, los, a los cardenales, les suele pasar eso. Pero la única manera de nosotros ganarle a los cardenales en la división sería tener un juego de ventaja. Porque si quedamos con la misma marca, pues ya chafeamos porque ellos ya nos ganaron los dos partidos. Entonces ellos tienen esa, esa ventaja sobre nosotros. Y también habría que ver cómo termina la, la división y la conferencia. Pero básicamente para estar arriba de, de, los car, de los cardenales necesitamos que se caigan, nosotros ya no perder y sacarles al menos un juego, lo cual sí se ve realmente imposible, que miren, para cómo ha estado la temporada, esto que estamos viviendo ahorita, pues también se veía ya imposible, ¿no? Yo ya lo veía así como... tacañón, cañón! O sea, ya pensar en playoffs estaba como bien raro, ya estábamos pensando en otras cosas y miren lo que está sucediendo. Híjole, no, no, o sea, no, no sé cómo, no sé, no sé. Bueno, sí sé, estoy muy contento, estoy feliz. Este, no lo puedo evitar, no había tratado de controlar mis emociones, había tratado de no, de no verme tan eufórico Pero es que es imposible no hacerlo después de estas tres demostraciones Planchar a los carneros, no era tarea fácil, nada más vean cómo se dieron en la torre con los empacadores Y los carneros traen un equipazo, pero los planchamos y los carneros no levantan, llevan tres derrotas seguidas este, pero los planchamos y les dimos como el golpe del fénix y parece que ya no están reaccionando Pero era un partido muy complicado y les ganamos, los planchamos Luego se vino Jaguares que, bueno, no lo podíamos demeritar y sigo insistiendo, no se puede demeritar a ningún equipo Este, vean lo que le hizo hoy Miami otra vez a las Panteras, ¿no? Las Panteras parecía que regresaban y pues hoy Miami los planchó pero bueno, le ganamos a Jaguares, le ganamos contundentemente nuevamente. Y este era un, un partido que tenía muchas implicaciones por, por, precisamente por lo de los playoffs. Y porque nos íbamos a medir con un equipo que también venía jugando bien. Los, los vikingos han estado jugando muy bien, han perdido... Me recuerda a los 49 del 2017, no sé si se acuerdan, aquella temporada. Nos pasaba lo mismo que le está pasando a los vikingos. Pierden por menos de una anotación. Estaba viendo la estadística que llevan de sus 10 juegos. Once, o ya con este, de 12 a 11 los han perdido por menos de una anotación los vikingos pelean, los vikingos le echan muchas ganas, son aguerridos son muy duro contrincante pero siempre pierden y volvió a pasar y la diferencia señores, nuevamente los errores los, los vikingos eh, causan una intercepción aparte fallan un extra y aparte fallan una conversión y ahí dejaron ir puntos muy valiosos y nos dieron posesión del balón eh, Creo que esa fue la clave del partido, entre otras cosas. Pero ahí se decidió mucho de, de, de lo que fue el juego. ¿no? San Francisco también comete sus errores. Jimmy Garoppolo una intercepción. Robbie Gould falla un gol de campo que ya podía haber finiquitado el juego y nos puso en la orilla del sillón casi al final del juego. Y la defensa se bajó. Pero bueno, vamos a revisar como lo hacemos en todos los podcasts. ¿no? O tratamos de hacerlo así de bote pronto. Porque ya saben que el jueves ya en Canal 49 les doy más números ya exactos, eh, datos importantes, lo bueno, lo malo, eh, vemos el top y, y otras cosas. Pero aquí es como de bote pronto, lo que yo veo es una actuación nuevamente redonda, sí, no, no, tan, no tan perfecta como lo había sido contra Jaguares, tal vez, o como contra los carneros, pero sí una muy buena actuación sólida, sobre todo porque los 49 aguantan. Me habían dicho por ahí, alguien me comentó, yo quiero ver a los 49, eh, cuando vayan abajo del marcador, si son capaces de regresar eh, y ganar un partido, si son capaces de aguantar un juego cerrado, si Jimmy G es capaz de responder en un juego que se complique. Y todo se dio hoy, ¿no? Todas esas cosas pasan. Empezamos Coreback. Jimmy Garoppolo tiene una actuación que cierra bien, pero empieza muy mal. Miren, Garoppolo tuvo una actuación eh, buena, entre comillas, 90 puntos de rating. Ya no alcanzó los 100 que había estado alcanzando las últimas semanas. Se lleva un touchdown y se lleva una intercepción. Eh, ¿Pero qué pasa con Jimmy Garoppolo? De repente tira unos pases en unas ventanas tan pequeñas. Uno que le puso a Jennings, uno que le puso a Ayuk, uno que le puso a Samuel. Eh, de repente tira un, uno de esos pases que, que son de pases de coreback elite. Y de repente se avienta unas pedradas, ¿no? La intercepción fue una cosa nefasta o sea se pase pues, sí la presión pero esos no los tiras ¿no? jamás vio al, al, al, al, al safety de los vikingos intercepción luego pone otro ¿no? que le falta brazos a los que Jimmy Garoppolo a las esquinas no es su fuerte lo tira pésimo y se salva ahí de la intercepción también y luego en una tiene ahí solito a este Laia Mitchell ¿no? en la, en la zona de, de, de, de... zona media porque pues, no había nadie y se lo vuela y Mitchell brinca Y con las manos lo alcanza medio a detener Porque si no atrás ya estaban para interceptárselo Entonces ese es el gran problema con Garoppolo De repente eso sube y bajas ¿No? Y entonces cuando esto empieza a pasar Que empieza a pasar precisamente porque, porque Shanahan empieza a querer otra vez Empieza a equivocarse al principio del partido Shanahan empieza a querer Ponerle el juego en el brazo A Garopolo. supongo yo que por esta onda De Cousins o no sé Cuando se da cuenta que no, que por ahí no va y creo que lo que le hace darse cuenta de esto es la intercepción. Cuando se da cuenta de esto, eh, Shanahan regresa nuevamente a lo que le ha funcionado. Que es el ataque terrestre. Y empezar a machacar a la defensa de los vikingos corriéndoles el balón. Y a Garoppolo se le vuelve a facilitar completamente la vida. Y empieza a hacer lo que él sabe hacer: a manejar el juego. A entregar el balón a los corredores A poner pasecillos cortos Dándose de broncas Y entonces el ataque terrestre le empieza a abrir Las posibilidades a Jimmy Garoppolo. El ataque terrestre deriva en buenas actuaciones De Jimmy Garoppolo. Y entonces el equipo funciona de maravilla Entonces la actuación de, de Garoppolo, Medianona, yo la clasificaría Medianona, un touchdown, una intercepción eh, Más o menos 230 y tantas yardas eh, yeah, Una actuación buena de nuestro coreback pero se salva por el ataque terrestre, hay que decirlo. El ataque terrestre funciona y Garópolo vuelve a funcionar. Graciosas las redes sociales, ¿no? Porque en cuanto Garópolo se... <risa> empezó a jugar mal, salieron así. Les decía yo en la plática este postgame pues, como cucarachas, así. A todos a postear su odio. Hasta porque sonreía, ¿no? Les da coraje que, que, que Garópolo ya sonría. Entonces ya Garópolo no puede ni respirar porque... Eh, haters, gonna be haters... Entonces, pues ni modo. Y luego ya cuando empezó a acomodarse las cosas y Garopolo empezó a jugar bien, automáticamente todos estos señores desaparecieron de las redes sociales, se les fue el internet. Entonces la actuación de Garopolo, pues ahí, más o menos, medianona, ¿no? Nada, nada espectacular y nada que hubiera sido catastrófico. Se salva a Jimmy Garopolo de haber cometido errores, pero bueno, la libró. Eh, línea ofensiva bien Bien en el ataque terrestre La línea ofensiva está haciéndolo muy bien Incluso Bronskill me sorprendió en esa corrida Digo Samuel se fue hasta la yarda 5 con él No fue su último bloqueador Ahí este Compton algunas cosas buenas, algunas malas Looney lo hace mejor No lo hace mucho mejor Pero lo hace mejor que McClinchy. Y yo creo que ya McClinchy. Adiós amigo, creo que antes estamos No sé se ha dado cuenta que desde que McClinchy no está el equipo está funcionando muy bien. Y yo ya no extraño a Mike McClinchy, La verdad es que, que te vaya bien, carnal. A donde quiera que te vayas el próximo año. La verdad es que yo creo que ya no lo necesitamos. Looney lo está haciendo más o menos bien. Y creo que podemos traer mejor gente para la próxima temporada. Ya sea agencia libre, vía agencia libre o eh, Pero la línea ofensiva bien. Por ahí un par de, de holdings que le marcan a, a Tomlinson. Para mí al menos uno no era. Era más el que pasa en la toma. El que seguía, que creo que era Bronskill, era más holding que es el que según le marcaron a Tomlinson, pero bueno. El arbitraje, bah, estuvo muy mal de ambos lados, ¿eh? el arbitraje no me gustó nada, la verdad es que falló mucho y le costó a San Francisco y le costó a Minnesota, un arbitraje muy muy flojón. Por ahí la recepción de, de, de Thielen, no esa que levanta, yo creo que sí era recepción, no se la dan, dicen que tocó el, el, el, el pasto, yo la verdad nunca vi que, que, que, que lo tocara, pero bueno. La interferencia de Norman no era. Uno de los holdings de, de Tomlinson no lo era. Eh, la interferencia de Norman ya les dije que no lo era. Este, y, y, y siguen abrazando de Navidad a Bosa y los árbitros no ven nada. Entonces, un arbitraje muy, muy malón, la verdad, para mí, el día de hoy. Que tampoco influye en el marcador, ¿no? Se equivocó de ambos lados. Eh, pero bueno, la línea ofensiva bien. George Kittle es, es, no aparece tanto. Creo que se va a una recepción nada más o un par. Pero como bloqueador es una bestia. Eh, eh, eh, George Kittle la verdad es que sus labores como, como bloqueador, como ala cerrada hoy jugando en el ataque terrestre espectacular. Por ahí me decía no aparece eh, George Kittle, sí aparece, aparece bloqueando. No aparece atrapando pases porque también lo están cuidando demasiado, pero eso abre otros espacios. no Kittle es un anzuelo en esta ofensiva en este momento, pero en algún momento tiene que volver a explotar el señor George Kittle. Yo creo, porque ya las defensas no saben para dónde... No saben si Ayuk, no saben si Samuel, no saben si Elaya Mitchell y por ahí ya está. Joan Jennings está apareciendo, lo cual me parece genial. Y por ahí va a empezar a encontrar sus espacios, ¿no? No puede cubrir todo. Eh, pero buena actuación de la línea ofensiva, sobre todo su trabajo en bloqueos, corriendo el balón. Híjole, muy bien la línea ofensiva de San Francisco. Corredores, pues ¿qué les digo? Eh, Laia Mitchell, 130 y tantas yardas, 133, no sé, pero más de 100 yardas nuevamente. Ahí hay estadísticas, ya creo que es el primer corredor de San Francisco que logra esto, en sus primeros cuatro inicios, eh, y está teniendo cosas espectaculares. Laia Mitchell, que creo que es el robo de San Francisco de este draft, ¿no? Habíamos hablado de, de Trey Sermon en su momento, Trey Lance, pues ni lo hemos visto, no ha sido tan necesario, y creo que se empieza a reivindicar el proceso de lo que tiene que ser Trey Lance en un futuro. No hay prisa, vamos bien. Esto tenía que haber pasado desde que empezó la temporada. Pero Laia Mitchell haciéndolo realmente bien. Eh, y, y me gusta su rentabilidad. A diferencia de Monster, de Wilson, de, de, de, de, de Sermon, de, de Hastie. Mitchell corre, le pegan, lo tiran y se para como si nada. No es un jugador que, que se pare ahí adolorido o que se vea que ten, tiene debilidades físicas. Se ve muy sólido, sabe encontrar los huecos, tiene paciencia, sabe explotarlos. Sabe atacar directo cuando tiene que ser y sabe aguantar. Creo que es un corredor muy completo el Mitchell y a mí me está sorprendiendo. Yo no esperaba mucho de él y la verdad es que qué gustazo verlo jugando como está jugando. No por ahí para los que dicen es que cualquier corredor funciona en el sistema de San Francisco. Sí, pero también no cualquiera tiene los resultados que está teniendo Laya Mitchell. ¿no? O sea, tuvo su chance y no lo aprovechó. Wilson no lo ha aprovechado. Lo empiezan a involucrar hoy menos que hace 8 días. Pues no hizo tanta falta con la actuación de Laya Mitchell. Digo Samuel, 66 yardas también por tierra. Dos touchdowns. Eh, híjole, no. Pues el ataque terrestre de San Francisco hoy se fue con 205 o 208 yardas por ahí. O sea, cada vez va incrementando. Contra los Rams fueron 150 y tantas. Contra los Jaguares 170 y tantas. Y contra los Vikingos hoy 200 más de 200 yardas. 205 208 yardas terrestres. Es una planadora terrestre lo que se está volviendo San Francisco nuevamente, regresando al 2019. Y eso es el old school football, eso es lo que funciona. Así es como se deshacen a las defensivas, que al final ya no podía la defensa de Minnesota. Nuevamente, el tiempo de posesión es brutal. A pesar de que los vikingos tuvieron un último drive de seis minutos... Aún así San Francisco los planchó por más de 10 minutos en el tiempo de posesión Y así es como se acaban a las defensivas rivales. Y tienes afuera a los corebacks o a la ofensiva eh, y la empiezas a esperar, La empiezas a obligar a hacer cosas que no tienen que hacer. O que no deberían de llegar a ese punto, pero llegan. Por el desgaste que se le, que se, se le propina a sus defensas. El cuerpo de receptor receptores bien. Brandon Ayo vuelve a ser el mejor receptor de, del equipo y empieza a aparecer cada vez más y más y más. Y eso me parece brutal. Sí, lo de Divo Samuel es preocupante que lo ocupen tanto como corredor porque pasa tal vez lo que le pasó, ¿no? Una lesión que no debería de aparecer. Pues creo que tienen que dosificar más a Samuel, sí explotarlo, pero no exponerlo tanto eh, eh, todo el tiempo, ¿no? Porque al final es un receptor, sí funciona como corredor, pero sí se, se nos puede lesionar y eso es algo que pasó y que no estuvo chido. Pero bien, eh, el cuerpo receptor es bien. Joel Jennings aparece nuevamente. Y, y, y se ve que tiene con qué se le va la anotación Ahí por centímetros de la rodilla Pero casi tenía este, su segunda anotación también el señor eh, eh, Joan Jennings eh, Híjole En general la, la, la ofensiva de San Francisco funcionó muy bien Me parece que vuelve a hacerlo bien Más de 400 yardas No sé si llegaron a las 500 Ya checaré, estaban cerca Pero más de 400 yardas totales Es una ofensiva brutal Nuevamente más de 30 puntos Tres juegos seguidos que anotan más de tres puntos y eso no pasaba desde 2019 o 2017, algo así estaba viendo, o 2014, ya no me acuerdo. Ya les daré bien los, los datos el jueves, pero es algo que San Francisco no lograba desde hace tiempo. Tres juegos seguidos con más de 30 puntos, eso habla de una ofensiva que ya empezó a carburar en el momento exacto y en el momento que más lo necesitábamos. Eso a la ofensiva, Shanahan nuevamente eh, vuelve a maravillarme por momentos con su ataque Creo que estas variantes que empieza a hacer, estas formaciones en donde alinea a, a receptores de alas cerradas y a corredores de receptores Y, y hace cosas que las defensas pues, no, no saben muy bien qué está pasando Y eso eh, desbarata, desbarata completamente a cualquier esquema defensivo, ¿no? Bien por Shanahan, bien la ofensiva eh, a la defensa, la frontal, bien, eh, me gusta que empiece a aparecer Kevin, empieza a aparecer Kevin Gibbons, bien Kevin Gibbons, eh, DJ Jones por ahí se vio, Nick Bosa se lleva su, su, su sack, se lleva su captura y eso es muy bueno, por ahí sale medio tocado, medio conmocionado y de ahí ya no lo metieron tanto, entró intermitentemente pero ya no estuvo full time. Y eso me preocupó, pero qué bueno que lo aguantaron y que no se tuvo que eh, ir eh, al protocolo o algo así, ¿no? Pudo seguir jugando. Eh, pero la frontal, bien, creo que lo hace bien. Nuevamente limitan a Minnesota a menos de 100 yardas. Otro rival menos 60 y tantas, ¿no? Nos corrió un poquito más que Rams y que Jaguares. Pero aún así, con todo, y Dalvin Cook no pudieron correr más que para sesenta y tantas yardas, nuevamente gran actuación de la frontal de San Francisco en ese sentido, una captura a Cousins, pero también le estuvieron metiendo presión y pegándole constantemente, los linebackers bien, por primera vez aparece la, la tripleta que queríamos ver, Al Sahir, Drew Greenlow y Fred Warner, pero las lesiones nos merman, ¿no? Drew Greenlow sale lastimado muy rápido y luego Fred Warner, eh, que por ahí me estaban diciendo que el tendón de la corva, yo espero que no sea eso o que no sea tan grave porque al final yo lo vi parado ahí en la banca, ¿no? Si hubiera sido más grave el tendón de la corva, pues se va al, al, a, los, a los vestidores, ¿no? Se va en el carrito de las desgracias, estaba parado, vamos a ver, esperamos que sea el día a día pero el guarder es una persona muy fuerte, yo creo que sí va a estar listo para hacerlo pero ya veremos, ese es otro tema, el de las lesiones pero los linebackers lo hacen bien, de repente sí fue una zona que empezaron a atacar los, los vikingos cuando se, se empezaron a lesionar nuestros backers, también Marcel Harris sale lesionado, entonces hoy el tema de lesiones vuelve a aparecer, afortunadamente no nos cuesta juego y afortunadamente parece que no son tan graves ninguna de ellas, ¿no? Como la de Dalvin Cook, que parece que sí se lesionó el hombro, la verdad es que a mí nunca me gusta que se lesionen los jugadores de ningún equipo pero en ese momento Minnesota pierde fuerza en su ataque, ¿no? Sin Darwin Cook, obviamente ya los vikingos no fueron lo mismo y eso nos facilitó enormidades el encuentro. Um, esquineros, Josh Norman tiene sus tiene sus altibajos. De repente, estaba, estaba diciendo los de Televisa, lo estaba viendo yo con, con, con la gente de, de Televisa. Y... Eh, pues sí, decían que Josh Norman es el séptimo, por ahí provocó un fumble, ¿no? Que recupera los vínculos, pero es el séptimo balón perdido que provoca en la temporada, o sea, es un especialista Norman en esto, pero sí se nos sigue perdiendo en cobertura, sí sigue fallando tacleos y eso es algo que, mmm, híjole, vamos a seguir sufriéndole de ese lado, ¿no? Porque porque pues, se vienen todavía rivales bien, bien complicados y Norman así es muy inconsistente. Aparte, de repente se le aloca, ¿no? De repente siento que se queda nada de que lo castiguen de alguna actitud deportiva y es que Norman se le calienta muy rápido la cabeza. Pero me decían, y es que Norman sí, pero es que no tenemos otra cosa. Por el momento, creo que ni Lennoyer ni, ni Amri Thomas están listos para entrar de esquineros y, y es lo que hay. Norman es lo que hay, así que hay que cruzar dedos para que eh, no nos cueste más yardas el señor Josh Norman. Emanuel Mosley bien. El que un esquinero no sea tan nombrado en un partido es bueno porque quiere decir que hizo un buen trabajo. Emanuel Mosley lo hace bien. Jakowski Tart, Jimmy Ward y Ufanga los están rotando todo el tiempo y eso me parece espectacular. Ufanga por ahí se nos pierde en, en una anotación, pero eh, también si rompe bien la, la, la trayectoria y, y modo, no Ufanga se perdió touchdown. Pero después hizo dos que tres buenas, sobre todo la última, en esa tercera y gol que llega, no se ve en la toma, pero él alcanza a meter la mano y eso es lo que hace que, que no se lleve el touchdown el de vikingos. Entonces Ufanga cada vez empieza a hacerlo mejor. Eh, Tart igual, buenos Cleos, eh, Jimmy Ward también por ahí, entonces en general la zona de, de pase bien, 200, también treinta y tantas yardas de Cousins, tampoco fue un gran juego del señor Cousins, se va también con un touchdown, una intercepción. Entonces fueron casi casi así un, un espejito Garópolo y Cousins, ¿no? En, en general la defensa bien eh, de Michael Ryan me está sorprendiendo gratamente. Está empezando a plantear muy buenos esquemas defensivos. Creo que tiene buena escuela de Salah, de Robert Salah, y está haciendo las cosas bien. No está abusando de las cargas, sigue confiando en sus cuatro frontales, de, rep de repente pone a cinco... De repente las circunstancias, me gusta que el centro de la, de la línea de San Francisco ya se cierra más, ya no nos están haciendo tanto daño por ahí. Eh, y, y pues ahí va la defensa, ¿no? También buena actuación. Lo que me preocupó hoy fueron los equipos especiales, ¿no? Nos regresan un kickoff hasta la anotación que yo nomás no entendí por qué no la volaban. Lo que menos tienes que provocar es que te hagan una jugada grande en esos momentos y. Pues vino el kickoff que parecía que le daba vida a los vikingos y Robbie Gold falla un gol de campo. ¿no? Entonces los equipos especiales sí hoy no estuvieron nada bien. Son cosas que se tendrán que trabajar porque no puede pasar eso. No te pueden hacer ese tipo de cosas. Lo peor que le puede pasar a un equipo es que le anoten en un kickoff porque pues es una respuesta muy rápida. Eh, pero bueno, entonces los equipos especiales fue el tache del día de hoy, pero en general el equipo muy bien. Eh, creo que, que, creo que, que nos, por primera vez en la temporada me siento eh, motivado, me siento, bueno, cuando empezó me sentía como me siento ahorita, ahorita. Sí, espero mucho de este equipo nuevamente, ¿no? o sea, siempre he estado ahí, siempre creo y quiero que ganen, pero sí, hay momentos en los que uno trata es, es de ser realista y dice, no, pues ya no nos da para más. Y me están callando la boca estos Niners Y nos la están callando a muchos, ¿no? Fue la constante que estuve leyendo hoy Nos están callando la boca y la verdad es que sí Y es muy grato que hagan eso Yo estoy feliz, feliz, feliz De estos resultados, señores eh, no. Vamos, otra semana, tercera semana <risa> Seguida que tenemos esta sonrisota, esta felicidad Yo estaba muy nervioso, lo viví muy intensamente, la verdad es que fue un juego como si hubiera sido de Playoffs Yo lo platicaba con el perro, que ya lo conocí en persona, el buen perro Y paso, Hernán, la verdad fue un gustazo haberte conocido este, Esperamos que no sea la primera vez que nos veamos Lo platicaba con el buen perro eh, Si no llegábamos a Playoffs, o si no llegamos, que esperemos que sí Esto fue como si hubiéramos vivido un juego de Playoffs Se, Se vivió tal cual, no sabíamos lo que implicaba Sabíamos que perderlo, tal vez nos volvías a retirar de, de algo, de la esperanza de algo, y ganarlo nos metí ahí, y se vivió así, y fue un dolazo, ¿no? Mi reconocimiento también a los Vikings, que dan un juegazo, pudo ser para cualquiera, la verdad es que eh, se vieron bien, fue un juego muy, muy, muy parejo que se decide por los errores, que mejor aprovechó el rival y los, y los errores de los vikingos los aprovechó mejor San Francisco y cometieron más, entonces esa es la gran diferencia y San Francisco aguanta, aguanta, aguanta, nunca se desespera Shanahan juega inteligente y los resultados serán San Francisco gana eh, un partido muy importante en las aspiraciones todavía en esta temporada nos metemos de lleno a la pelea por estar en la postemporada estamos por el momento dentro, si hoy acabara la temporada estamos en playoffs eh, pero todavía le falta cuerda, siguen los halcones marinos de Seattle, que repito, los Seahawks para nosotros son lo que los, nosotros para los Rams, los Rams ya son los, nuestros clientazos y nosotros nos hemos vuelto los clientes de los Seahawks, los Seahawks están pasando por un muy mal momento, juegan hoy contra el Washington Football Team y vamos a ver si son capaces de repuntar un poco, pero... A los e hijos se les está yendo ya la temporada de las manos o ya se les fue, están muy lejos y pues pueden empezar a venir muchas cosas, ¿no? Tal vez en la derrota con San Francisco pueda ser el golpe que los acabe ya como proceso, ya se empieza a hablar de la salida de Pete Carroll, de la salida de Russell Wilson, pero bueno, ya veremos. No nos podemos confiar, los e hijos se quieren jugar en la vida contra nosotros y es en su casa. Pero ya lo analizaremos el jueves en canal 49 hermanitos, ya lo veremos ahí, ya hablaremos de muchas cosas, ya hablaremos bien de esta victoria, ya saben todo el contenido del canal, ahí nos vemos, nos vemos el miércoles, ah perdón, nos vemos el miércoles ahí en, en Twitch, ya saben que ahí eh, se pone chido, ¿no? Eh, ya, ya somos más de 100, ahí en Twitch se pone bien chida la, la del cotorreo y la conversación, le he estado pegando más o menos, No, lo pronostiqué cerrado y quedó cerrado este y ganamos, pero bueno... Este, les mando un abrazo a todos carnales Ya saben que síganme en las redes sociales Como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram eh, Canal 49 eh, Oficial y en Twitch Canal 49 nada más, Canal 49 Así estoy, y ahí platicamos los miércoles No, ahí nos vemos esta semana sí solamente será miércoles, pero ahí vamos a estar eh, bueno, no chance y el viernes Bueno, ya veré, ya les aviso, pero el miércoles es seguro ¿Qué más? Eh, Miembros del canal, ahí está el botoncito de unirse, denle, no. Cada vez se siguen uniendo más. Ya saben que los beneficios son bastante chidos de los miembros, no. Se pueden ganar muchas cosas, este, y ahí están los emojis y, y son los comentarios a los que más les pongo atención cuando hacemos las pláticas y en los comentarios trato de contestarles a todos siempre. Um, ¿Qué más, qué más me falta, señores? Pues nada. Nos vamos el, el miércoles en Twitch, el jueves en canal 49, y el sábado, pues ya saben, la simulación o la interacción extraída de Twitch. Vamos a festejar, a seguir con la fiesta Hermanitos, estamos felices Todos muy contentos eh, Les mando un gran abrazo a todos Mucha buena vibra, cuídense mucho Y ya lo saben ¡Go Diners!